nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a conocerlo y así crecer en el discipulado esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente.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 El Padre y yo somos una sola cosa. Quisiéramos un día en que la Iglesia se hace memoria de San Atanasio, pedir la intercesión de este Pastor para crecer en esa comunión, en esa íntima relación que Cristo siempre quiere establecer con su rebaño. Y para eso abrimos el oído, sobre todo el oído del corazón, para escuchar cada vez más su voz, para dejarnos conocer y para poder seguirlo en la fidelidad que sin duda añoramos, en estos comienzos del mes de mayo, hagámonos ese propósito. Señor, yo quiero pedirte la gracia que me abras el oído, sobre todo el interior, dame la gracia de conocerte para que te siga en fidelidad a lo largo del camino de mi vida. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.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 nos invita a seguirlo. Les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.